¿Qué tal estamos? en Mani4, chicos ¿Sales? Todos bienvenidos a este nuevo video Esta ocasión nos encontramos Al lado de nuestro Compañero Cerditachi La cerda más pelona De este lugar Desgraciado, quieto, quieto, quieto, quieto Animal eh. Uy, se salvó Hasta tres brazos en el desgraciado Ya hacen la de cancer, Pero ya vuelvo Aquí, aquí, acá, aquí, aquí Bueno, ¿de qué trata la serie, señor Mantrino? Bueno, amigo mío La serie lo que va a tratar es que tenemos que hacer Un survival totalmente épico Al lado de todos los mods que hay Tenemos que descubrir absoluta Bueno, me quita vida Tenemos que descubrir absolutamente todo Yo no tengo, WTF, yo no tengo bestiario Entonces, lo que, eh, el... La pregunta principal de esto será eh, conseguir todo lo posible y conocerlo todo. Exacto. Devolver. Lo más lo más posible va a ser. Esperen a ver si me sale ahora sí que no me sale el Jay de vez en cuando por alguna razón. Estoy aquí pero no me sale. WTF Amigo no me sale el Jay ¿A usted sale? El J. Ah, ya sí, sí, a mí sí me sale. El de la derecha. que a mí no me sale. Okay. Bueno, le toca leer a usted, le le toca leer a Usee porque no me sale. Pero bueno, este, entonces iniciamos de noche, eso está mal. Eso está muy mal. No me gusta iniciar de noche entonces. Bueno, como dije, la idea será oh, porta presignado. Moro, moro, moro. Ahora. Apache. Apache. Apache. Apache. Apache. Apache. Apache. Apache. Apache. Apache. Apache. Bueno, ya, venga, venga, venga. Pille, pille, pille, pille, portal pre-diseñado Portal pre-diseñado <migas> Eh, mira, Mauro, Mauro, no, no se eres No A ver acá, ah, putero, putero, mutaro Ahí se espera, espera, Espera, espera, esperas, espera, espera, espera, espera, espera, espera, Mauro, espera, espera, deja que me mate, deja que me mate Corre, corre, sí, corre, corre, vor, corre, corre, no Mira de que dejará que sí, me mate como... con el magma entonces. Diploma, entonces Pues sí, ¿no? Listo Me muero ¡Ah! No me carga Si sí, amigo, no me carga el J WTF eh, Todo es culpa del gobierno Todo es culpa del gobierno Ok, estamos en dificultad Complicada, ni dificultad difícil Entonces gente, vamos a iniciar con esto Me gustaría que fuera de día Primero que todo voy a quitarme las muertes ¿Sí? Como dificultad difícil Efectivamente mi estimado Estamos jugando en difícil Ahora sí, vea lo que quería mostrar, Mauro, Allí, Mauro, Mauro Y... una victoria de caca Uno, dos Para suyo ah. Otro ya, tú, corro. Y el Ah, se muere. me morí Bueno, entonces vamos a iniciar De una buena manera este video Voy a conseguir pues, la maderita, pero pucha madre Que... que estés estar así de día, weón. Pues, bueno. Tanto rato que nos la pasamos, ¿Eh? Tanta rato que nos la pasamos jodiendo y claro, ahora no, es de. Tiene no, no, no, no. ah. que ser de noche. Pero bueno, las buenas historias siempre inician de noche. Las buenas historias siempre terminan en PTQI -te con una puñalada en la costilla. Ah. Ya, eso es lo que aprendí. Ah, la. Bueno, venga, venga, venga, venga, venga, le muestro lo que les quería mostrar. A la verga, pille, pille estos dos no pille, pille. Mira, este es el del Nether, pero primero que todo voy a coger la comida de, de estos de aquí. Estos se pueden romper con la mano. Efectivamente, el gu se puede comer. Qué chimba. El, el de color azul se puede comer. No, estos, estos de aquí, estos que son así, estos así, que son azulitos con rojo, se pueden comer. A esto los puedes romper con la mano y, y los comes. O sea, lo que te da te los puede comer. Pilla, pilla lo que te da. O sea, no lo llevó, tiene. Ah, tiene cambi Tiene cambi calut. No soy una araña. Las ah, cosas que odio en toda mi vida. ¿Un dos. Uno. Dos. Ah, Paraú, para u. Para, no, para, ya. Pero yo somos amigos, somos amigos, muy amigos. No me sigue una araña, me sigue pero, una araña. En el asterisco, pero quieto. Tío. Uy, le, le hice la liada a la araña, tío. Corre, corre, corre, corre. están los osos. No, vienen ah. dos, no, no, bueno, bueno, bueno, peritachi. Tranquilo, tranquilo, espera, espera, podemos. Ay, ya mira, así. Vamos a hacer así? Aquí voy a ver a veces de crafteo, a podemos craftear Amigo, mira, eso lo puedes comer, eso lo da ¡Te escucha! ¡Me está pegando! No se cocina, se come, se come así Sí, sí, sí, se come así, se come así Se está pegando, eh, no hay oxígeno, es eso Oxígeno, sí, dice Ya, oxígeno Listo, entonces me voy a crear un pico Ah, voy a bajarle la música a los dos hostiles porque gas, que estén escuchando. ¿Cómo que se viste el oro? Eh, por el clima. Eh, lo conseguí ah. por. Por el. El, el, ¿El, portal? el portal. Ah, ya, ya, ya. What the fuck? Ya tiene una espada de hierro. Uy, hay otros. Listo, ya. Ya podemos irnos. Pero me lo están diciendo el. Amigo, me está bajando la vida a mí. Y mira, ahí hay un oso, un oso detrás. intentaban matarte de una vez o.? No sé. ¿Dónde, dónde? Acá. Ay, Dios mío, mi madre, mi no. madre, mi madre. ¡Ah! Bueno. No, me encartaste con el oso. <risa> ya, ya voy para allá, voy para allá, voy para allá. ¿Te moriste allá también? Ok. Ah, no, no, no, buena, buena, buena. Okay. Hasta, hasta me dio un logro al pegarle, me dio un logro de. Arma, me mató. ¿Te mató? Me un oso y, y, y una foca juntos. Como que están haciendo el poder de la amistad. Uy, me quita una, una barbaridad de vida de un hit. Ese man, pega peor, esa, ese man pega peor que cubo cuando me lo encontré en Highcraft. Pero es negro y, y es Mike Tyson. ¿Qué esperas? Ah, no, ese pega más hits que cubo cuando me lo encontré en Highcraft. Uy, pucha, me sigue es... pegando. ¿Dónde estás? Tu madre es eso? ¿Dónde estás? Tu madre no que te me acerques, culero. Tu madre es donde guardé. Qué sí, sí, pulgazo. Qué pulgazo. Caca, llegó caca le pegué pero me toca correr pelo pelo pelo pelo pelo pelo pelo pelo pelo pelo pelo pelo pelo pelo pelo de oso nice Desgraciado oso si tiene más vida es eso un demonio en Tasmania está acostando está acostado tengo miedo arañas estresantes o mi bueno voy a tirar todo esto aquí voy a tirarlo no quiero perderlo voy a intentar matar al oso con la explosión de los creepers no, pero puchas arañas de mierda. No o, muere. Amigo, lo O's. que me. Lo que me da rabia es las puches arañas. Se pueden subir ahí estos antes de mierda. eso so La ¡Eh! Lo maté, lo maté, no, lo maté. Lo maté. Tengo pelo, tengo pelo también. Lo maté, lo maté, lo maté. Tengo pelo. Ay, la primera vez que maté un oso, no creí que fuera tan No, no, no era tan complicado. Bueno, ¿dónde estás? Ah, ya, ya te vi, ya te vi, ya te vi Dos Tres Se Te estaba a dormir sin eh. poder Perdón. Otra Ah, tengo tres, tengo tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tengo tres, tengo tres, tres Yo tengo una, yo tengo una, yo tengo una Aquí arriba hay otro, hay otro de esos mancillos, pero Ah ¿Qué es Magot, no tengo ni idea Está en Gringo ¿Qué es qué? Juego en Gringo Ay, gas, eh, las gotafuck Sí, estamos en una sabana. Claro, una sabana, una sabana, una sabana. Eh, se es mueve realista. Yo creí que las gaceras se encontrarán en cualquier lado. No, se encuentra cada uno independiente de los idiomas. Si, sí, si, sí, si, sí, sí eso es lo que me estoy dando cuenta. Ok. Lo que significa. Avestruz, Avestruz, Pero bueno. No sé, eso parece un pato. Ve, hay semillas de calabaza, me las llevo, hay que, cal calabazas, me las llevo. Eh, sí, también me estoy trayendo unas calabazas. Dale, dale, dale. Me llevé dos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué? Bueno, a tengo tres huevos de avestruz. Huevos de Emu. Caca. No, huevos de avestruz es no, Huevo de Emu. Ve, Mauro, aldea. Emus. Aldea. ¿Puros? Sí, sí, sí, sí. Y hay emus Hay emus Emu. ¡Ay, ya veía no los canguros, oh, ya veía los canguros! Era población de canguros no muy lejos de aquí. Sí, ahí, por ahí estás vos. Seguí un poquito más derecho y te vas a encontrar la aldea. Sí, amigo, what the fuck. Y veniste todos los Vení, vení, vení. Ahí te estoy viendo. Mira. Los hemos me dieron. Los hemos me dieron esto. Pilla, pilla, pilla. Veo. No, lo tiré. Bueno, en fin, son tres. Mira. Huevos de de Mu Parecen huevos de alien. Ajá, ajá. Canguros, canguros, canguros, canguros Canguros. Sí, Aldea. Canguro, canguro, canguro, canguro, canguro. Los otros automáticamente. Las piernas de los canguros se ven buenos para, para, para las muertas, ¿sabes? Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, se ven. Se ven, se ven buenas para el sancocho. Buenas para el sancocho. Ya, cama, cama, cama, ya no necesitamos, ya no necesitamos hacer cama, aquí hay camas. Ok, me sale de derretía. Tengo cuatro de.. Mira, cuatro de de, de. de lana y nos encontramos camas. Inútil Todo lo que hicimos fue inútil Incluyeron mesa de herrería Ah, esa herrería. fue la mesa de herrería okay. Yo no me la llevé aún Ok, mesa de... Un afilador Nice Un gato Un misifus Que arrastre Ok, pam Pam Oiga, mi hijo No le gustaría que le vendiera Entendido. una barra de pam ¿Cuánto valen los helados de 100? <risa> Me acuerdo una vez que en el colegio Había la había la cafetería del colegio Y yo pregunté cuánto valía un bombón de 100 <risa> En serio, la pregunté es que una vez Y usted, usted sabe para qué pregunta ah, y para yo, como... Un tow. Gracias, mijo Salones para cada uno Nice bueno, vamos a mirar si por aquí hay algo Serpientes de cascabel, corre caminos, Mauro, corre caminos. Corre caminos. Caminos. Por acá, por acá. No sé, no sé, pero lo dice. Ahí, ahí uno, vea, Ahí están, ahí están, ahí están. Corre caminos. ¿What? No, Mauro, ¿qué es eso? Bueno, intenta matarlo, intenta matarlo, después, después miramos los. Después hablamos de lo que acaba de ver. Ok, no nos dieron una poronga. Y ahora sí, ¿me puedes explicar qué carajos es, es eso? eso. Eso mismo, es eso? eso mismo te estoy preguntando a ti Qué cochinada, es eso, <ríe> eso ¿Qué? se monta, eso se almuerza No, no sé, es eso, eso, sirve, eso sirve, eso sirve, eso sirve para el chanco No ataca, no ataca Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, fuck? Ay, culero, vuela, vuela, Corre Tarántula águila ¡Ah! Amigo, me reclipió o sea, me encendió a palo, amigo. Ascomiendo a a mí está. No, mano. Que los gas. De main, los de Minecraft. Pero... Hasta los de Minecraft. Amigo, me, le pegué un golpe. Es que me, dan miedo, me, me dan miedo los, los animales estos. Y, y el pues, mon nos pone a... eso. Oh, ole, ¿Qué? Ole, ole. ¿Te mata? Dos de pluma y una pluma de correcamino. Dai, dai. Dos como se llaman, de, de esos, de, de, de los ranfudos. No me le quiero ni acercar, no me hablen. Yo no los conozco, ustedes no me conocen Adiós a todos, paz y amor besitos. Eh, de me encontró otra aldea asterisco. Me encontró otra aldea ¿En serio? Sí, sí, sí, hay una aldea normalcita por aquí ah, O sea, digamos, nosotros tiramos para la derecha Y había la, la de la sabana y Tiramos para la izquierda y aquí hay WTF Y tiré para la izquierda Y habían Otra aldea Corre, no hay... corre. quiero verte correr No! Bueno. Ya, ya, ya encontré cosas ya encontré. Acercarme esas cosas ya encontré cosas buenas Ya encontré esmeraldas Messi Y papas Y, una, y seis manzanas una serpiente Sí, serpientes de cascaba Eso es lo que yo te decía acá. Uh, herrería Son dos Yo pensaba que estaba partiendo en la mitad Me quité ¿Viste mis cosas? Eh, sí Oco, oco, oco. Bueno, Ah, mira, quedó una cama Entonces, mira Bueno está, es, es como una aldea normal Junta con una jungla WTF, qué chimba. Es una aldea como juntada con una jungla, pero bueno, ya voy para allá, ok, voy voy, voy cagando para allá, para ayudarlo. Um, creo que encontré otra aldea. Eh, papá, oh, qué Un elefante, sí. amigo. elefante, elefante, elefante, elefante, elefante, elefante, elefante, elefante, elefante. elefante, elefante tira para la W es re bonito yo, yo, yo, yo, yo estoy yendo para la aldea ya la vi, mira mira mira que soy, que soy, que soy, De derecha venga, aquí derecha elefante un elefante matarlo no, Qué pecado nos matará si ¿Sí le pegamos Bueno, dejémoslo aquí, estar tranquilo, sí, es muy hermoso. Pero venga, venga a lo que le quiero mostrar. Que me quiero mostrar. Venga, venga, amigo. Lo... Eh, mira, le recomendaría primero que todo poner las camas. A ver, cuando llegamos aquí, poner las camas para no tener que hacer una corrida de los cojones. Vale. Si no es mucho pedir, ¿y es esto? Por aquí me caí. Camas que hay un zombie Unas camas. Espera, espera, espera, lo que tirar, lo que tirar. No, no, no. ¡Ay! Hay otro, una cama, por la cama, por la cama, por la cama, por la cama, por cama. Es que me da Voy a morir. No sé cómo el zombi me ser ya pegado cama, Toma cama, toma cama, toma cama. gracias, toma gracias, gracias. Ya, hice spawn. Ya puedo estar tranquilo. Ay, Dios. Venga, venga, mono, crack. Epa. Pon la camita. pero esto es de fotos. Me estoy sintiendo un poco homosexual ahora. No hay no por gracias. qué. Ya, listo, así es mucho mejor. Eh, Ahí, ya, listo. Ya, esto es de fotos. listo, listo, es mucho mejor, es mucho mejor. No, así Ya le Se alejaos. Listo, ahora ¿me puedes, me puedes pegar un golpe. Golpe. Gracias. Listo, ahora sí. gente encontré... De las cosas. Encontramos... Dios, es que pillaba. Es re, re, re profunda, mira que por allá hay como un hueco que sigue bajando. Uy, quieto. Hay que ir bien, porque veo un esqueleto con armadura entre la malla. Uy, uy, sí, yo también lo estoy viendo, lo estoy viendo. Bueno. Voy a. suba, suba, suba, suba. Ah, vea, pero, pero deje la cama, pendejo, deje la cama, deje la cama, que si no esponías para allá cero, cero. Me acaba por aquí. Y yo hagas esto Listo. ¿Tiene, ¿tiene algunas de mis cosas? Eh, lo que vamos a hacer es una mini base improvisada en estos pedazos. Exacto. Ahí, colocamos una cama aquí y ponemos un poco de esto y un poco de esto. Con esto, con esto aquí. Colocamos un poco aquí, otro aquí. Yes. Por aquí. Un poco de esto aquí. Y así. Listo. Casi improvisada, bueno gente, espero que os haya encantado Este video, estamos primero Pues probando todo lo que hay y todas las cosas Que es una pinche barbaridad, amigo Está re bueno, yo he encontrado esta cueva Pero estar pendientes, el siguiente episodio Lo estaré subiendo este 3 de enero Y bueno, sin nada más que decir gente Nos vemos En el siguiente episodio, chau chau